Martes de la quinta semana de Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo del 27 al 31 y En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos La paz les dejo, mi paz les doy No se la doy como la da el mundo No pierdan la paz ni se cobarde Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre porque el Padre es más que yo, se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo, no es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre, y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús.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 Pero la muerte no es la última palabra. Si estamos celebrando bien la cincuentana pascual, deberíamos haber crecido ya notariamente en la paz que nos comunica el resucitado, venciendo toda turbación y miedo. Que el Señor los bendiga.